En el capítulo pasado chicos, estuvimos reaccionando a la ciudad de Calaya, ciudad, zona, entidad que pertenece a la capital del país. Sin embargo, rápidamente me di cuenta que mi solvencia económica no estaba para darme lujos de pasearme en esas calles. Sin embargo, también de la nada empecé a sacar referencias de alguno que otro famoso que me vino a la mente, pero simplemente fue puro relleno. El desenlace resultó en el que pedí comida china y tuve que abandonar el video, pero el día de hoy veremos algo nuevo. Los dejo hasta la próxima semana, porque yo tengo hambre y no he comido nada. Hola chicos, espero que estén bien aquí de nuevo, ya una semana después, pues, que. Eh... Que falté, vaya, vamos a decirlo así, este, un fin de semana pues muy ocupado, luego este lo que fue San Valentín y pues muchas cosas, muchos proyectos. Ay, ajá. No, no es cierto chicos, pues ustedes ya saben, ya saben, suscríbanse, denle like y pues no me quiero enrollar más porque el video va a estar largo. Y entonces hoy, hoy, hoy les traigo las 30 curiosidades de Perú o oh, del Perú, el Perú no sé cómo, cómo cuál es el verdadero nombre propio de Perú, sí. y pues sí chicos, es una duda que vengo arrastrando desde hace mucho, pues Perú es un país que pues a veces da mucho de qué hablar, por su cultura, por su comida, por sus escándalos, por su mundial que fueron en 2018, entonces muy bien, pero... Pero, pero, pero, pero, también Perú pues tiene esa constancia de ser un país que tiene pues, pues bastantes estereotipos Bueno, como en este caso al mexicano pues el estereotipo es el típico hay este, de, pues dormido, este, al lado de un cactus ahí con su sombrero No sé si después de trabajar o se la pasa todo el día así, pero bueno Eso es totalmente, total, total, total, totalmente falso y les digo por qué, porque eso es mentira. Por ejemplo, en mi caso, yo no me la paso así, durmiendo al lado de un cactus. Yo me la paso en mi trabajo sentado, durmiendo, que es diferente, es una silla, pero no un cactus. Muy diferente, ¿eh? Así que basta de estereotipos. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Pues vamos a empezar una vez, porque como les digo, el video está largo y pues no me quiero enrollar mucho y vamos a ver qué es lo que podemos aprender de este hermoso país vamos a darle allá le tongue al del king y da pampara que tuve de ram de quita pampana que tuve derrambe derrambe en serio chicos ya en serio ya vamos a empezar ya basta de tonterías y pues vamos a empezar con el video vamos vamos a ver qué nos enseña el Perú para que tuve derrambe derrambe un tromboy gong adiós de quita pampana que tuve derrambe bueno, luego de mi escenita, vamos a empezar ahora sí con el video. Vamos Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Perú. ¡Comenzamos! Número 1. Perú. Perú es un país megadiverso. Debido a su variedad en especies, forma parte del selecto grupo de países que juntos concentran el 70% de la biodiversidad del planeta. Tiene casi 4.000 especies arbóreas, más de 20.585 especies de plantas de flor. El primer lugar en especies de mariposas, con 4.200. El tercer lugar en especies de aves, con 1.858. El cuarto lugar en especies de mamíferos, con 551. El tercer lugar en especies de anfibios, con 601 el sexto lugar en especies de reptiles con 467 y tiene 2.600 especies de orquídeas. Número 2. Vinicunca, también llamada montaña de colores, montaña arcoiris o cerro colorado, es una impresionante montaña que se caracteriza por su gran gama de colores y ha ganado mucha popularidad en estos últimos años. Aunque Ay, para hermoso, visitarla chicos. se debe estar preparado, pues está a una altitud de 5200 metros sobre el nivel del mar. Aún así, el turismo a este lugar se ha masificado y sigue en aumento. Número 3 El nombre de Perú proviene de la época de la conquista española. En aquellos años, los españoles no podían Ay, ir chicos. más al sur de Panamá por culpa de... Wow, wow, wow, wow, wow. Ya empezamos fuerte Empezamos cargaditos No sé A qué se ha derivado Pero Wow, qué espectáculo eh, Qué espectáculo de, de colores mm. Qué espectáculo de colores La verdad en verdad, este, Eso me, me saca un poquito de De onda mm, Jamás había visto Algo así, pero wow Vamos a seguir y vamos a ver qué más, porque empezamos apenas, apenas empezando y empezamos cargaditos. Vamos a ver qué más, vamos a ver qué más. En años, los españoles no podían ir más al sur de Panamá por culpa de la selva del Darién. Y no fue hasta que se oyeron historias de que había un cacique muy rico al sur de esta selva que decidieron navegar en su búsqueda. Este cacique vivía en la región del Chocó, actual Colombia, y se llamaba Birú. Debido a este cacique, fue el que el territorio desconocido al sur de Panamá se fue conociendo como Virú y coloquialmente como Perú, por un cambio en la pronunciación para hacerla más cómoda. Luego, los españoles crearon el Virreinato del Perú y posteriormente se crearían distintos virreinatos a partir de este. pero el Virreinato del Perú no cambiaría su nombre. Después, al independizarse el territorio del Virreinato del Perú, este decidiría conservar su nombre virreinal, el cual sigue hasta nuestros días. Número 4. Del Perú. El lago Titicaca, el cual comparte con Bolivia, es el lago navegable más alto del mundo y el segundo lago más grande de Sudamérica, solo después del lago Maracaibo. En él y a sus alrededores se pueden encontrar una gran cantidad de yacimientos precolombinos, además de islas artificiales creadas de Totora, en la que habitan personas de forma permanente. Número 5. Por su localización latitudinal okay, okay. entre la línea ecuatorial y los 18 grados latitud sur, al Perú le correspondería solo un clima cálido y lluvioso, al igual que Brasil. Sin embargo, la existencia de la cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente oceánica peruana y la corriente del Niño han convertido a Perú en uno de los países con mayor variación climática del mundo. Tiene un total de ocho regiones naturales, Chala o Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca o Cordillera, Selva Alta y Selva Baja. Bien, Número bien, 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Probablemente uno de los monumentos más impresionantes y representativos de la cultura inca a nivel global es sin duda el santuario histórico de Machu Picchu, ubicado a 2.430 metros sobre el nivel del mar, en donde convergen la cordillera de los Andes y la selva amazónica. Aunque increíblemente era desconocido al resto del mundo hasta el año 1912, cuando fue publicado su descubrimiento en la revista National Geographic. número. Chicos, bueno, eso ya creo que todo el mundo lo sabe, este, pues, el Machu Picchu. Imagínense para, pues, no sé, para una civilización está bien, este, yo creo que vivir, este, en un lugar así, pues, no sé, no sé, este, se me hace muy, muy padre, muy chévere, este, así vivir en, a cierta altura al nivel del mar, este, y con esa vista, wow. No, no, no, este, en verdad, en verdad, pues, ya, este, como les digo, pues, lo que es el Machu Picchu, la cultura, este, Inca. Grande, grande. Vamos a seguir, vamos a seguir. Número 7 Perú tiene el 14% de su superficie protegida por parques nacionales, dando un total de 179.930 kilómetros cuadrados de áreas protegidas. Esta cifra no es nada pequeña, pues es comparable a la de países de una gran extensión, como Siria o Uruguay. Ay, no sé. Número 8. El Perú es un país multicultural, y por eso tiene diversas festividades que se presentan a lo largo del territorio nacional totalmente diferentes entre sí. Si sumamos todas las festividades cívicas de todo el territorio peruano llegamos a un aproximado de 6000 festividades al año, o sea 16 festividades al día. Aunque las festividades de Santa Rosa de Lima y el Señor de los Milagros son las más difundidas. Número 9, Caral es la ciudad más antigua de América, con más de 5000 años de antigüedad. Esta es la sede de la primera civilización andina, forjando las bases de una organización social propia y singular. Esta cultura junto a la Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica son los focos originarios de la cultura en el mundo. Número 10. Sí, Perú bien, es uno bien. de los pocos países en el mundo en el que la Coca-Cola no es la bebida más consumida. La que está presente pues en todas sí. las ocasiones especiales y que no puede faltar en una mesa es la famosa Inca-Cola, una bebida que de Inca solo tiene el nombre, muy pero desde sus eso. inicios en 1935 hasta la actualidad logró superar las ventas de la Coca-Cola en Perú. Número 11. El Perú posee una superficie total de 1.285.216 kilómetros cuadrados. Esto lo convierte en el tercer país más extenso de Sudamérica. Solo superado por países tan extensos como Brasil y la Argentina. Número 12. A inicios del siglo XVII, la ciudad de Lima, que en aquellos años también se llamaba la Ciudad de los Reyes, contaba con tan solo 25.954 habitantes. A día de hoy, aproximadamente 300 años después, Lima es la quinta urbe más poblada de Latinoamérica, con alrededor de 10.500.000 habitantes, significando un tercio de la población peruana concentrada en esta ciudad. Número 13. El Gran Cañón del Colorado es el cañón más famoso del mundo. Pero uno de los más espectaculares y profundos no se encuentra en los Estados Unidos, sino en Perú, a 400 kilómetros de Arequipa. Se trata del imponente Cañón de Cotahuasi. Este, con sus 3.535 metros de profundidad, es del doble del tamaño del Gran Cañón del Colorado. Wow, y digan que yo soy, yo soy, y eso sí, eh, la verdad chicos, la verdad no les voy a engañar, no les voy a engañar, yo soy muy fan de... También de ese tipo de paisajes, lo que son, este, pues el Gran Cañón de Colorado, este, eh, ahí en Arizona, este, me parece que parte de Texas también, pero bueno, ese tipo de paisajes, hablando nada más por Estados Unidos, este, son lugares que siempre he querido visitar, vaya ahí, pues, me da, me da gusto que no solamente sea en Estados Unidos, hoy obviamente no, como dicen, está la cordillera de los Andes, este, Obviamente que Perú tiene esa, esa ventaja de tener paisajes montañosos y pues perfecto. Eh. Está bien, está bien. Me, me, me agrada y en verdad que qué bueno, qué bueno que Perú tenga todo este tipo de cosas, ¿no? Que tenga una biodiversidad muy grande. Y en la flora, fauna, paisajes, este climas. Por lo que estoy viendo está muy bien y eso me agrada es un muy muy buen punto para Perú. Muy bien, vamos a seguir viendo y vamos a ver con el número 14, a ver qué nos dice. Número 14. El Perú se convirtió en el primer país latinoamericano y de habla hispana en ganar la corona de Miss Universo. Esto gracias a la peruana Gladys Sender Urbina, el año 1957. Número 15. La comida del Perú, además de la cocina nativa, tiene influencias de la cocina española, de África subsahariana, china cantonesa, japonesa, francesa, italiana, entre otras, convirtiendo a la gastronomía peruana en una de las más diversas del mundo. Tiene contabilizados cerca de 500 platos típicos. Número verdad, 16, en Lima vive la comunidad la china más grande de Latinoamérica y la segunda comunidad japonesa en todo el continente. La mayoría de ellos ingresaron al Perú a través del puerto del Callao Ojo, a eh, partir la, del año 1849. Bueno, hay una cantidad de chinos, bueno, en todo el mundo eso sí lo sé, creo que en todas partes están, es algo que pues... Pues qué, qué les puedo decir, ¿no? Pero lo de los japoneses en Perú... Eso sí, tenía conocimiento, de hecho también tenía conocimiento Que Perú tuvo un presidente o dictador No me quiero enrollar en política Pero Perú tuvo un presidente este, japonés De nombre y tocayo este, Alberto Fujimori este Pues como les digo, no me quiero enrollar en lo que pasó Y lo que sí y lo que no También supe que la hija, que no sé qué Muchas, muchas, muchas cosas, pero es un dato importante esto porque, pues, wow vaya, hasta un japonés, pues, ocupó ya la presidencia de, de Perú, este, yo, y por conocimiento propio, sé que hay, este, una población, pues, bastante numerosa de japoneses en Perú, eso sí lo sabía, tenía conocimiento y, pues, lo tenía que decir y se dijo, vamos a ver qué nos dice más de pues estos detalles, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 49. Por esta razón, se calcula que el 10% de la población peruana tiene por lo menos algún ancestro de origen chino. Número 17. En Perú existe una gran cantidad de sitios arqueológicos provenientes de cientos de culturas distintas que habitaron este territorio en el pasado, sumando un aproximado de 100.000 yacimientos. No obstante, solo 10 son considerados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Número 18. Aunque el Perú generalmente es conocido por su zona andina, este es el segundo okay. país con más selva amazónica, solo después de Brasil. De hecho, debido a su extensión, este país ocupa el cuarto lugar en el mundo como poseedor de bosques tropicales, bueno, Brasil, así Brasil. como la novena posición entre las naciones con mayor superficie forestal en el planeta, dado que más del 60% de su territorio está compuesto de bosques. Número 19 la Universidad de San Marcos es la universidad fundada mediante real cédula más antigua de América. Esta lleva funcionando ininterrumpidamente desde el año 1551, año en que gobernaba el rey Carlos I de España. Número 20. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos ubicados en el centro del desierto del mismo nombre. Estas se destacan por estar compuestas por figuras que poseen diversos diseños. Estas formas pueden ser geométricas, somorfas, fitomorfas y se extienden sobre una superficie de 450 kilómetros cuadrados. Las longitudes de estas impresionantes figuras oscilan entre los 50 y 300 metros. El misterio de estos geolifos radica en lo complejo que pudo significar hacerse desde el suelo, porque son figuras estilizadas y realizadas a un solo trazo. Número 21. Los Andes peruanos tienen más de 50 picos por encima de los 6.000 metros de altitud, con 1.769 glaciares y 1.200 lagos. Estos son vitales para la formación de hielo que luego fluye a tierras más bajas. Estas mismas aguas son las que principalmente alimentan al caudal del río Amazonas, el cual es el río más caudaloso del mundo. Número 22. Iquitos es una gran ciudad que no tiene comunicación wow. por carreteras, solo se puede lo llegar ahí dijo, por medio de ríos me o por avión, ocupar, siendo la ciudad me más me grande me del me mundo en esta condición de aislamiento. Número 23. Tiene Número 23, tiene Número 23 en Perú se con encuentra control, la iglesia por la por más parte. pequeña del mundo, ubicada en Rimac, Lima. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario es considerada la iglesia de menor tamaño en todo el mundo. Número 24. El glaciar de Quelcaya está localizado al sureste del Perú, en la cordillera de Vilcanota, una prolongación de la cordillera oriental de los Andes. Con una longitud que supera los 17 kilómetros, una superficie de 44 kilómetros cuadrados y una capa de hielo con más de 200 metros de espesor, es el glaciar más extenso de toda la zona tropical del mundo. Número 25. Aunque a los camélidos popularmente se los asocia a los países desérticos de África y Asia, en Perú y en los Andes hay más especies de camélidos que en el resto del mundo. La llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Mientras que en los demás continentes solo existen tres especies más, el camello salvaje, el camello asiático y el dromedario. Bueno saber, eh. Número 26. De los 17 latinoamericanos que han logrado ganar un premio Nobel, Mario bueno saber, Vargas por... Llosa, nacido en Perú, lo sos, ha logrado este gran reconocimiento por su labor litigiana literaria. Es por eso que el año 2010 fue laureado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose también en el primer peruano en ostentar tal reconocimiento. Número 27. Bien, bien. En actual territorio peruano ocurrió el rescate más importante de la historia de la humanidad, el rescate de Atahualpa, quien, al ser capturado por los españoles el 16 de noviembre de 1532, se dio cuenta de que Pizarro estaba muy interesado en los metales preciosos, que para los incas tenían un valor ritual. El inca ofreció a cambio de su liberación, llenar dos veces la habitación en la que estaba recluido, de plata y una de oro, hasta donde alcanzara su mano. Pizarro recibió seis toneladas de oro y 12 toneladas de plata correspondiendo un valor actual de 300 millones de dólares una vez entregada la recompensa Atahualpa fue ejecutado igualmente número 28 perú produce una inmensa cantidad de productos en el mundo pero principalmente destaca en los siguientes recursos perú es el mayor productor latinoamericano de oro y el sexto a escala global es el segundo mayor productor mundial de plata Además de ubicarse como ojo, el segundo ojo, mayor productor está global bien, de cobre, es el segundo mayor productor mundial de zinc y también es el mayor exportador de quinoa del planeta. Número 29. El Perú posee la ciudad más alta del mundo, esta es la Rinconada, que está no dentro eso. del departamento de Puno y está ubicada a 5.115 metros sobre el nivel del mar. También la estación Galera, situada a 4.851 metros sobre el nivel del mar, es la estación de ferrocarril a mayor altitud de la región. Y el Estadio Daniel Alcides Carrión, ubicado a 4.378 metros sobre el nivel del mar, es, según la FIFA, el estadio oficial a mayor altitud del mundo. Número 30. El Perú tiene bastantes patrimonios culturales y materiales, de los cuales podemos nombrar a el santuario histórico de Machu Picchu, que también es una de las siete maravillas del sí, mundo, la ciudad de Cusco, el sitio arqueológico de Chavín, el Parque Nacional Huascarán, la zona arqueológica Chanchan, Chan, el Parque Nacional del Manu, el Centro Histórico de Lima, el Parque Nacional Río Abiseo las líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana, el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa, la Ciudad Sagrada de Caral Supe, y el capañán o sistema vialandino que comparte con sus países vecinos. También posee numerosos patrimonios orales e intangibles de la humanidad, como son Patrimonio oral y manifestaciones culturales del pueblo zápara, compartido con Ecuador, arte textil taquile, la danza de las tijeras, la guaconada, eshuva, rezos cantados de la etnia huachipaerí, la peregrinación al santuario del señor de coyuriti la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, y conocimientos, las técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente de Queshuachaca. Bueno, chicos, lo que nos queda claro, lo que nos queda claro es que, bueno, ya sin, sin extender, es que Perú, Perú, Perú, Perú es un país muy completo. Eso nos queda bastante, bastante, bastante claro. Bueno chicos, para no hacerles ya más pesado este video, para no hacerse los más largo, ya nada más voy a dar muy, muy, muy rápido mi opinión, pero este, en lo que vimos en el video, como se los vuelvo a reiterar, es un país muy completo en lo que, pues, habla de ecosistemas, lo que habla de su situación geográfica que está, pues, tiene su costa, y pues van a decir, pues sí, pero casi todos en Sudamérica tienen su costa, pues no, hay, por ejemplo, eh, el único país, me parece ser que de Sudamérica es Bolivia, que no tiene costa, pero como les digo, Perú tiene costa. Perú comparte una gran parte de lo que es este, las Amazonas, de pues, que en su mayoría lo abarca Brasil. Eso es un hecho. Y pues, tiene espacios montañosos, tiene frío, tiene calor. Este, y eso está muy bien, eso está muy bien, como te digo. Este, como les digo, también de ecosistemas, este, pues, hay una variedad de. Fauna Flora, impresionante, impresionante, son de, esos detalles, fíjense que yo no lo sabía, pero este, bueno, qué bueno, qué bueno, y me da mucho gusto pues haberlos visto aquí, haberlos aprendido, haberlos pues también compartido con ustedes, Eso está muy bien, y lo último lo que pues también me, me causa una gran alegría es que Perú sigue también conservando esas tradiciones, y se siguen lo entendiendo hasta el día de hoy, eso está muy, muy, muy, muy bien, muy padre Este, yo soy muy dado a querer viajar por todas partes O sea, pues ¿a quien no le gustaría viajar por todas partes y conocer el mundo? Pero bueno, este esperemos que en algún momento esté en todo este tipo de lugares Pues, que vaya, me estoy, me estoy instruyendo, ¿no? Me estoy aprendiendo Entonces chicos, pues, nada más lo más importante, no olviden de darles el like si les gustó el video. Si ustedes también aprendieron también, denles el like. No olviden de suscribirse. Y también, muy importante, suscríbanse si quieren también un gorrito así de los que yo conseguí en Cusco. Chicos, ese gorro no lo saqué de Cusco. Eso nada más, ni siquiera sé qué es, me lo regalaron en el trabajo, no sé, no sé qué onda. Y pues chicos, ahora sí, me despido y nos vemos hasta la próxima semana. Y el quiera o no,